Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradeceros a, a todos y a todas que estáis aquí en, en este acto. Una nueva edición de los martes culturales. Nosotros desde este verano entendíamos que los martes culturales se tenían que hacer a lo largo de todo el invierno, porque era una oferta importante a, hacia todos los, los isleños y no... ...y que no quedara solo en lo que es el verano... ...con conferencias y ponencias... ...que creo que son importantes para... ...para instruirnos, para aprender... ...y desde el mes de septiembre... ...pues venimos haciendo la, estas conferencias... ...a lo largo de todo el invierno, ¿no? ...hoy tenemos a un autor... ...que no es la primera vez que... ...que presenta aquí en, en el patio de San Francisco... ...él es de Huelva... ...este es su segundo libro... El primer libro se editó en, se publicó en el año 2013 y nos hablaba de las claves cómo mantener una, una, una pareja, ¿no? Hoy vuelve al patio de San Francisco a, a presentarnos un libro que se llama, se titula Nosotros dos. ¿Cómo mantener la pareja? Todo lo contrario de de la anterior. El otro era de ruptura. Nacido en Huelva en 1978, es diplomado en, en turismo, escritor y técnico informático, aficionado a la fotografía con trabajos en Flix y con un corto titulado Memoria del Recuerdo. Como he dicho antes, es su segundo libro, se encuentra ya inmerso en el tercero, que creo que pronto verá la luz y lógicamente para nosotros, para mí como delegado de Cultura, pues que se presente un libro en Isla Cristina siempre es algo bonito e interesante ¿no? es un tema especial es un tema que habla de los sentimientos, de los valores y, y de las personas y que creíamos que también dentro de los martes culturales debía de tener cabida pues una cosa como esta que en definitiva las personas pues estamos hechas de eso, ¿no? de sentimientos y de, y de sensaciones pues con todos ustedes os dejo con, con Juan Bustamante López que creo que seguro será más amena la, la la palabra que es la mía. Buenas noches. Eh, bueno, eh, muchas gracias ante todo al Ayuntamiento de la Cristina por darme la oportunidad otra vez de estar aquí. Eh, encantado, porque ya comenté en la otra conferencia que soy medio isleño, que llevo 30 años veraneando aquí y teniendo casa aquí. Así que nada, encantado de volver. Gracias también a, a Paco por, por permitirme estar aquí. La verdad que se agradece. Y gracias a todos y a todas por venir, eh, por haber hecho el esfuerzo, que hace más un poquito de frío, así que os lo agradezco que estéis aquí. Y nada, pues voy a comentaros eh, este libro, este segundo libro de nosotros dos, cómo mantener la pareja, que hay gente que dirá que, bueno, es que no tengo pareja, no me hace falta. ...bueno, nunca se sabe... ...pues mañana puedes ir a comprar Mercadona... ...puedes conocer a alguien y puede acabar siendo tu pareja... ...y ya verás cómo te vas a comprar el libro... <ríe> ...bueno, eh, vamos a empezar... os eh, voy a comentar el tema del libro... Eh, ...pero primero voy a hacer una presentación breve... ...de mí, para que me conozcáis... ...aunque ya hay gente que me conoce, pero... ...para que me conozcáis bien... ...¿quién soy yo? bueno, como ha dicho Paco... ...pues soy de Huelva... Eh, ...escritor, con tres libros ya en el mercado... Eh, ...el primero es el de las rupturas... Eh, que se titula y ahora que claves para superar una ruptura y el segundo libro pues eh, se titula eh, este nosotros dos como van a tener la pareja y el tercer libro es así no errores al conocer a alguien que todavía no ha salido que está a punto de salir y que bueno es un libro en el que como en todos cuento mi experiencia cuento lo que he aprendido y bueno pues siempre desde mi punto de vista siendo lo más objetivo posible e intentando ayudar a todo el mundo claro esa es la idea ¿no? ¿Vale? Eh, esos son los dos libros eh, los otros dos libros que acabo de comentar y bueno pues algunas de las apariciones que he tenido en prensa pues por ejemplo he estado en el periódico Huelva, de Huelva Buenas Noticias he estado en muchos medios de comunicación he estado también en, en medios importantes como en la COPE en la, en la COPE de, de Huelva eh, también en Hispanidad Radio en Huelva eh, he estado también por ejemplo en Radio Le en la emisora del EPE ...y en televisión pues he estado en Canal Costa... ...que la pasada semana estuve hablando ya de mi nuevo libro... ...del de, así no, errores al conocer a alguien... ...que todo está en mi Facebook... ...en mi Facebook se puede consultar todo... ...lo tengo todo allí donde lo podéis ver... ...también en otros programas como el de Ciudadano de Huelva Televisión... Eh, ...en el CNH, en, en Huelva... ...o sea en todos los canales que es de televisión de Huelva... he estado prácticamente en todos... Eh, ...y bueno, en todos los programas de Magazine... ...en el Gran Vía de Huelva Televisión... Y una de las cosas que me sorprendieron es que cuando saqué el libro de las rupturas, en junio del 2014, por ejemplo, en la librería Saltez de Huelva, que es una de las más conocidas, aparecía mi libro de, de Y ahora que claves para superar una ruptura, como de los más vendidos. O sea que, no sé si es que hay muchas rupturas o, o es que realmente le gustó o las dos cosas, pero bueno, no sé, me alegro desde luego. ...y bueno, aquí eh, también, como he comentado, pues soy fotógrafo... ...he hecho algunos trabajos fotográficos aquí en Isla Cristina... ...que evidentemente hay unos atardeceres espectaculares... ...aquí por ejemplo en la punta del Caimán, en el Faro... ...hay unos atardeceres increíbles... Eh, ...también en lo que es la playa de la Gaviota, en el puente... ...en el puente de madera, también un, unas fotos... ...salen unas fotos increíbles, o sea que... Parece que estoy promocionando Isla, pero es la verdad. Se, la verdad es que hay, recomiendo recomiendo que se vea los atardecer allí porque son muy buenos, ¿no? Y bueno, el libro tiene nueve capítulos, ¿vale? Eh, el primero es La pareja es, el segundo es Buscar o Encontrar, el tercero comenzando, el cuarto las discusiones, el quinto la convivencia, el sexto el espacio, el séptimo los motivos de fracaso, el octavo qué hacer y qué evitar y el último la conclusión. ¿Vale? Vamos a ir viéndolos así por encima rápidamente. El primero es la pareja. ¿La pareja que es? Eh, en el libro pongo que la pareja normalmente es mucho más que mmm, alguien para, digamos, tener sexo, hablando claro. O sea, alguien no es una persona con la que no. Yo me acuesto con, con esta persona, nada más, que me sirve para eso. La pareja es mucho más que eso. Tu pareja es tu amigo o tu amiga, tu compañera, es la persona con la que compartes todo. ...con la que debes compartir todo... ...porque eh, pasa una cosa muy curiosa... ...es que todo el mundo... Eh, ...cuando tiene pareja... ...digamos tiene a la pareja pero... ...la quiere para lo bueno... ...pero cuando vienen los tiempos malos... ...parece que no... no está tan cariñoso tan cariñosa con la pareja... ...y debe ser al revés... ...cuando tú tienes una pareja... ...y, tiene, y vienen los tiempos malos... es ...cuando más debes apoyar a tu pareja... ...y cuando más debes querer a tu pareja... ...y cuando más debes estar con tu pareja... ...es como... ...esto pasa como con los amigos... Los amigos, cuando en los tiempos buenos, son todos amigos tuyos, pero cuando ya vienen los tiempos malos, te dejan de mandar WhatsApp, te dejan de escribir, te dejan de llamar, pues más o menos algo así, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, la verdad. Pero bueno, la gente es así. Eh, el compromiso de la pareja es un compromiso serio y os debéis apoyar siempre pues, en todo, en lo bueno y en lo malo, como dicen en las bodas. Eh, después, el segundo capítulo habla de buscar o encontrar pareja. Eh, bueno, eh, buscar o encontrar, en realidad mmm, no se debe de buscar pareja, se encuentra, ¿por qué? Porque siempre, yo he escuchado siempre decir que el que busca nunca encuentra, ¿por qué? Porque, mmm, a ver, diréis, bueno, en el trabajo si no buscas no encuentras, por ejemplo, pero me refiero a la pareja. Si tú sales una noche, y a mí me ha pasado, si sales una noche por ahí de marcha, eh, con los amigos y demás, y vas pensando nada más salir, en que voy a salir a ligar, ...voy a salir a liarme con tal... ...o voy a salir a por esta... ...o a por este... ...te digo que no... ...al final vas a volver con las manos vacías... ...porque como que te leen en la cara... ...el que este viene a, a lo que viene... ...entonces muchas veces... ...se da la, la casualidad de que la noche que sales con tus amigos... ...o tus amigas y no vas buscando nada... ...es cuando acabas conociendo a alguien... ...y se acaba incluso convirtiendo en tu pareja... ...entonces por eso... ...yo recomiendo... ...que no se vaya nunca en plan de... ...voy a buscar pareja... ...esta noche voy a comerme el mundo... ...al que salga o a la que salga... ...vale... Entonces, eh, normalmente es lo que suele pasar, ¿no? Y en este capítulo hablo un poco de ello. En el capítulo tercero del libro, que es cuando comienza la pareja, pues hablo de, de muchas de las cosas que pasan. Por ejemplo, el miedo, el nerviosismo y las preguntas que te hace. ¿Por qué? Porque no conoces a la otra persona. Entonces, pues tienes miedo, dices, bueno, yo no sé qué me voy a encontrar con esta persona, no sé cómo es. ...no sé si es una persona que, que va a ser compatible conmigo... ...si nos va a ir bien, el nerviosismo es decir... ...bueno, no sé qué va a pasar, yo ya he pasado cosas malas... ...no quiero que me vuelvan a hacer daño... ...no quiero que me vuelvan a mentir o que me engañen... ...vale, entonces eso es lo que ocurre, ¿no?... ...el inicio es complicado, tenéis que adaptaros el uno al otro... ...fundamental, os tenéis que adaptar a todo... ...es decir, eh, yo antes hacía una vida y ahora... ...si tengo pareja tengo que hacer otra vida, evidentemente... ...tú no puedes estar haciendo tu misma vida... ...que hacías de soltero o de soltera... ...con una pareja, es decir... ...si yo me voy con mis amigos todos los fines de semana... ...a la sierra... ...si tengo pareja yo no me puedo ir todos los fines de semana... ...otra vez con mis amigos a la sierra... ...¿por qué? porque si tienes pareja tendrás que estar con tu pareja ¿no? ...que se vaya contigo por ejemplo a la sierra... ...pero no puedes decirle... ...no bueno, ya te veo el lunes... ...porque yo como siempre me voy con mis amigos... ...de senderismo el fin de semana pues nos vemos el lunes... ¿verdad? entonces hay que adaptarse ¿no? ...hay que pensar siempre antes de actuar... ...una cosa muy importante... ...yo he tenido problemas con alguna ex... ...porque actuaba sin pensar... ...y decía cosas que no debía... Eh, ...y no aprovecho para atacar a ninguna ex... ...pero es la verdad... ...y hay que conocerse bien... ...y bueno pues el comienzo siempre suele ser... ...lleno de dudas, lleno de, de eso, de miedo... ...de inseguridad... ...pero bueno, eh, hay que intentar eh, darlo todo... ...para que funcione, si no, no funciona... ...el capítulo 4, este, el del libro es muy... ...desgraciadamente habitual hoy en día... ...las discusiones... ...el capítulo 4... ...por qué se discute en la pareja... ...hay miles de motivos... ...de las discusiones, miles... ...pero uno por ejemplo... ...por la rutina y la monotonía... ...todos los días hacemos lo mismo... ...nos levantamos... Mmm, ...vamos al parque a pasear... ...volvemos, comemos... ...después mmm, por la tarde tomamos café... ...y luego vemos una película por la noche... ...y nos acostamos... ...y así todos los días... ...claro, eso le aburre a cualquiera... ...imaginaos si vosotros coméis por ejemplo... ...todos los días mmm, espagueti... ...el primer día está muy rico... ...el segundo te gusta... ...pero cuando llevas comiendo espagueti cinco días... ...estás harto, no quieres más... ...y te das asco... ...dices, por Dios, qué asco de espagueti ya... ...pues algo así, ¿no?... ...otro motivo de discusión es... ...el engaño e infidelidad, esto es un clásico... ...el engaño e infidelidad está claro... ...si tu pareja te ha mentido... Eh, ...te ha... ...no ya con otra persona, te ha mentido en... ...no, yo estaba en el trabajo y en realidad no estaba en el trabajo... ...estaba jugando al fútbol con los amigos, por ejemplo... ...pues evidentemente motivo de discusión... ...es lógico y lo, ya sabemos que el engaño siempre se coge más tarde más temprano, siempre se coge por desacuerdo cariño vamos a ir a la playa, no me apetece mm, pero por qué no es que yo no quiero ir, ve tú pero si, como voy a yo solo siempre voy solo, a ver tampoco se trata de que siempre estéis de acuerdo en todo pero bueno, intentar siempre llegar a un acuerdo y intentar por lo menos eh, lo hoy por ti, mañana por mí, como se suele decir o sea, hoy, hacemos, hoy voy a la playa contigo, pero mañana también vienes tú conmigo al fútbol por ejemplo, vale, hay que compensar eh, ...también por algo mal dicho... Por, ...porque tu pareja ha tenido un mal día... ...que también viene eh, lo, otra de las cosas... ...tu pareja tiene un mal día en el trabajo... Eh, ...le ha ido muy mal... Eh, ...ha discutido con el jefe... ...o el jefe le ha echado la bronca... ...y ahora llega a casa... ...y le dices tú de buenas a ...cariño, ¿qué quieres cenar? ...y te dice, yo que sé, haz lo que te dé la gana... ...déjame tranquilo, no sé cuánto... ...entonces claro, eso también genera conflictos... ...yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado... ...y hay que separar... ...la vida profesional de la vida personal... ...es decir... ...imaginaos si trasladas tus problemas de sentimentales al trabajo... ...o sea, si tú has discutido con tu novio o con tu novia... ...o con tu marido o tu mujer... ...y vas al trabajo enfadado o enfadada porque has discutido... ...y le tratas a los clientes con enfado y mal... ...¿qué te puede pasar? Pues que se quejen y que hasta te echen del trabajo... ...entonces no puedes ir de tu casa al trabajo enfadado... ...y pagarla con los clientes... ...y al revés tampoco... ...lo que pasa es que al revés suele ocurrir... ...si tú estás enfadado en el trabajo porque tu jefe te ha hecho algo si vas a tu casa y lo pagas con tu pareja, ya tienes dos problemas, tienes el problema en el trabajo y tienes el problema en tu casa, o sea que imagínate, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después también por el trabajo de economía, que más o menos tiene que ver con lo que he comentado, eh, empieza a apretar el tema del dinero, no hay dinero, no hay dinero, y empiezan las discusiones, los problemas y, en fin, desgraciadamente, hoy como está el tema del trabajo, pasa eso. Y por toxicidad también suele pasar, toxicidad es persona tóxica, Persona tóxica es persona que en el pasado le pasó algo con otra pareja... ...que no lo ha superado, que lo va arrastrando... ...y que por ejemplo, como me ha pasado a mí el caso... ...yo tuve una pareja que no le, decía que el novio no le cogía de la mano... ...que ella intentaba cogerle de la mano... ...pero que el novio no le cogía de la mano... ...y que, que no quería que le cogiera de la mano... ...total, que cuando empezó conmigo y un día le cogí la mano... ...me dijo, no, no, déjame, no me la coja... ...y yo me quedé y digo, bueno, ¿por qué?... Sino es que como a mi novio no le gustaba que le cogiera la mano... Yo ya no le cojo la mano a nadie, digo, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? ...entonces yo acabé pagando lo que le hizo el ex... ...entonces eso es una persona tóxica, una persona que está todavía mmm, afectada... ...por lo que le pasó y ahora eres tú, desgraciadamente, la persona que paga... ...entonces eso también, evidentemente, genera discusiones... ...porque te sientes mal, dice, bueno, porque estoy pagando yo lo de otra persona? ...vale, eh, mucho cuidado con eso... Eh, y ahora pues otro de los capítulos, el siguiente, el quinto es la convivencia esto es, eh, aquí es la guerra siempre, la convivencia es lo peor tienes que conocer bien a tu pareja, eh, tiene que haber mucha comunicación mucha comunicación siempre, contaros todo, lo bueno y lo malo o sea, no solo contaros cuando estás muy feliz o muy alegre sino al revés, cuando estás mal es cuando más tienes que apoyarte en tu pareja ...es cuando más le tienes que decir cariño me pasa esto... ...me encuentro mal por esto... ...o le estoy dando vueltas a la cabeza por esto... ...pero si te callas... ...lo único que va a pasar es que tu pareja te va a decir qué te pasa... ...tú le dices nada... ...como te dice que nada tú ya te preocupas más... ...como te preocupas más le preguntas más... ...como le preguntas más se agobia más... ...y cada vez es una bola que se va haciendo cada vez más grande... ...y ese es el problema y al final eso estalla... tarde o temprano estalla... ...hay que ayudar y colaborar en todo en la convivencia... ...esto es uno de los grandes clásicos... ...es que él no me ayuda a limpiar... ...o ella ¿eh? ...estoy hablando en los dos sentidos... ...que no se me enfade nadie... Eh, ...no me ayuda a limpiar... ...es que él no hace la cama... ...es que él no hace nada en casa... ...o ella no hace nada en casa... ...yo es que estoy todo el día vengo de trabajar... ...y en vez de haber hecho la comida... ...me lo encuentro viendo la tele... ...o ella no va a comprar... ...está todo el día con el móvil... ...entonces claro... ...si os vais a vivir juntos... La, ...las cosas de casa las tenéis que hacer entre los dos... ...evidentemente... ...y eso desgraciadamente no suele ocurrir... ...y eso es motivo... ...también de muchos problemas en la pareja ¿vale? Eh, después eh, asegurarse mucho antes de dar el paso... ...es un consejo... ...que os aseguréis mucho antes de convivir con alguien... Antes de, ir, ...antes de ir a vivir con alguien... ...que os aseguréis... ...o sea nada de es que es muy guapo... ...o es muy guapa, me quiere mucho... ...lo quiero un montón... ...venga nos vamos a vivir ya... ...mucho cuidado... ...que todo el mundo al principio es muy bueno... ...es muy bonito todo... ...toda la gente parece muy cariñoso... ...toda la gente parece fantástico... ...es verdad, ¿eh? mira cómo vais riendo alguna... <risa> ...sabéis que lo que estoy diciendo es verdad... ...y, y claro, eh, todo el mundo al principio pues es maravilloso... ...todo el mundo damos nuestra mejor versión al principio... ...pero cuando va pasando el tiempo eso va cambiando... ...y ya no es tan cariñoso o tan cariñosa... ...ni tan simpática, ni tan bueno... ...entonces por eso primero conocer bien... ...luego vais a vivir... ...y después cuando viváis... ...vivir mucho tiempo juntos... ...aseguraros bien... ...porque yo he visto casos de que... ...conocen de un mes, se van a vivir... ...y a los dos meses están casados... ...o sea yo me he quedado con la boca abierta... ...la verdad, en dos meses casado ya... ...y ya sabemos que todo lo que sube tan rápido... ...baja igual... ...así que cuidado con eso... ...y otra de las cosas que he puesto... ...o que yo siempre recalco... ...es... ...hay gente o alguien me dirá... ...bueno pero es que en el libro hablas de mantener la pareja... ...pero es que hay casos en los que no conviene mantener la pareja... ...cuidado con eso... ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si estás con una persona y esa persona ves que es totalmente incompatible contigo, ¿por qué vas a mantenerla? ¿Por qué vas a luchar por una relación que ves que no va a ninguna parte? Es como un callejón sin salida. Entonces, imagínate, a ti te gustan mucho los carnavales de aquí de la Cristina, que son estupendos, todo el mundo lo sabemos. Y esa persona odia los carnavales. Entonces, ¿qué pasa? No le tiene por qué gustar todo lo mismo que a ti, ojo pero a ti te gustan mucho los carnavales de la Cristina, esa persona no. ¿Qué pasa? Que esa persona no te va a acompañar a los carnavales de la Cristina. Ni este año, ni el que viene, ni dentro de cuatro años. Entonces ya tenéis ahí un pequeño conflicto, que ya digo que no tiene por qué gustarle todo lo mismo que a ti, pero ya tenéis un problema, y es que no te va a acompañar en ninguno de los carnavales. Entonces la pregunta es, ¿no sería mejor conocer a otra persona o encontrar a otra persona ...que te diga, pues mira, a mí también me gustan los carnavales... ...¿qué te parece si vamos a ir a Cristina y vemos los carnavales?... ...ah, pues mira, estupendo, además que son muy buenos y venga... ...entonces, la pregunta es ¿qué es mejor... ...tener al lado una pareja que esté contigo disfrutando de los carnavales... ...o que esté en casa, ve tú y ya nos vemos esta noche... ...está claro, ¿no?... ...entonces, eh, por eso, si una persona no es compatible contigo... ...no conviene mantenerla de pareja... ...tampoco digo que ahora lo más mínimo haya que echarla... ...si conocéis a alguien... ...o sea, tampoco vaya a ser ahora tan radical de decir... ...no, mira, ya le he preguntado si le gusta el pescado... ...me ha dicho que no, fuera... ...tampoco es eso... ...tampoco, ¿eh?... ...no, no seamos tan radicales. ...pero... ...es cierto que si hay una persona que conoces... ...y de las 10 cosas que te gustan a ti... ...le gustan ocho... ...es mejor que otra que le gusten solo dos... ...entonces por eso... ...hay veces que es verdad que no conviene mantener la pareja... ...¿vale?... ...importante, eso es muy importante... El capítulo 6 habla del espacio, que no tiene nada que ver con la NASA ni con las misiones espaciales, aunque lo parezca. Y es eh, que necesitáis espacio en la relación, tanto tú como tu pareja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el espacio lo que te permite es desconectar, relajarte, eh, hacer tus aficiones e incluso la oportunidad de echarle de menos. ¿Qué pasa si estás 24 horas con tu pareja? Pues que... ...no te acabarías hartando... ...imagínate... ...lo comenté... ...en una de las entrevistas el otro día... ...que si tu pareja por ejemplo... ...tiene que ir... ...a la peluquería... ...a hacerse la cera... ...y tu novio dice... ...yo voy contigo... ...la pregunta es... ...mi novio qué pinta en la peluquería... ...estoy haciéndome la cera... ...además creo que tampoco es muy sexy... ...verme ahí quitándome los pelos ¿no? ...la verdad... ...entonces bueno... ...yo es lo que digo ¿no? ...bueno pues hay gente que es que va... ...con la pareja a todas partes o sea, a todo, y no van al cuarto baño juntos porque no caben en el mismo retrete sino entonces es increíble la verdad, entonces bueno, hay que dejar espacio y no pasa nada porque tú a tu pareja pues le dejes pues un tiempo, por ejemplo yo por ejemplo, hago fotografía también, pues yo me voy a hacer fotografía ...y en fin, y digo, bueno, mira, pues que niño quédate en casa... ...o haz tus cosas, aprovecha para hacer tus cosas... ...y a lo mejor, pues ella coge y se va, yo qué sé, se va a comprar... ...o se va a ver de tienda, y mientras uno está haciendo sus cosas... ...el otro hace otra, ¿estáis enfadados? No, no estamos enfadados... ...lo único que pasa, que cada uno tiene sus cosas... ...y en fin, que a ver, que son los, esos espacios que están ahí... ...y que hay que respetarlo, ¿no? Y no pasa nada... ...entonces es muy importante que haya espacio en la pareja... ...si no, os aseguro que tarde o temprano... ...por mucho que os queráis... ...os acabáis agobiando... ¿eh? ...el capítulo 7... ...importante... ...motivos de fracaso... ...por qué fracasa la pareja... ...pues... ...lo que he comentado antes... ...siempre es lo mismo... ...la rutina... ...la monotonía... ...siempre igual... ...esto es muy pesado... ...siempre hacemos lo mismo... ...por inseguridad de la otra persona... ...o tuya... ...por inmadurez... ...por conveniencia... ...por tóxica que lo comentaba antes... ...conveniencia es... ...lo típico... ...esta tiene mucho dinero... Mmm, ...me conviene... ...porque la veo que, o este, tiene muy buen nivel de vida... ...me conviene estar con él... ...esos casos hay, ¿eh? existen, ¿eh? esos casos... ...por celos continuos... ...también se va la, la pareja al traste... ...celos continuos es lo típico... ...saludas a una amiga o a un amigo por la calle... ...y ese quién es, y de que lo conoce... ...y, y porque te mira así, o, o te está mirando el móvil... ...y con quién estás hablando... ...y que si te he visto en línea... ...bueno, eso es otra cosa que... <ríe> ...eso en el libro nuevo de errores al conocer a alguien... ...cuento un capítulo sobre el tema de WhatsApp, Facebook y demás... ...que ya, ya os contaré... Eh, ...por falta de comunicación también... ...los motivos de fracaso... ...yo tuve la pareja que conté del otro libro de la ruptura. Eh, ...que duré siete años con ella... pues uno de los motivos por los que se terminó es porque... ...no había comunicación... ...le preguntaba cariño ¿qué te pasa? ...y la respuesta siempre era nada... ...le pasaban cosas pero no me las quería decir... ...y lo que he comentado antes también por incompatible... ...por ser incompatible también fracasa la pareja... ...claro si sois dos personas que no... ...que no digamos conectáis... ...eso por mucho amor que haya... ...si no acabáis de conectar... ...no hay nada que hacer... ...y ya pues eh, vamos con los últimos capítulos ya... ...el capítulo 8... ...que evitar en la pareja... ...esto es importante... ...¿qué es lo que tenéis que evitar cuando tenéis pareja?... ...una de las cosas, en el libro hay muchas más... ¿eh? ...pero esto lo estoy hablando por encima... ...el rencor... ...el rencor es lo típico... ...le haces algo a tu pareja y te dice... ...no pasa nada cariño yo te perdono... ...y cuando pasan tres meses... ...pues tú te callas porque tú hace dos meses en la playa... ...me dijiste no sé qué... ...vale, y es... ...vamos a sacar la porquería de atrás... ...la guardo en el cajón y cuando llega el momento... ...te la saco... ...y eso evidentemente... ...lo único que puede hacer es que... ...la pareja cada vez vaya peor... ...las mentiras... ...evidentemente, mentira a tu pareja... ...siempre se descubre... ...y ya sabemos que eso pues acaba mal, lógico lo que he comentado antes, pagar tus problemas o el pasado, lo que he comentado del trabajo, por ejemplo pagarlo con tu pareja o eso, o el pasado a mí incluso hubo una pareja que me llegó a llamar como el ex marido porque estaba casada y me llamó varias veces como el ex marido, o sea, me cambió el nombre por el del ex marido y digo, bueno, <ríe> ya me han bautizado señores, ya tengo otro nombre los malos modos, malos modos es hablarte mal ...incluso insultarte... ...también evidentemente eso no se puede permitir... ...yo entiendo que todo el mundo estamos enfadados... ...que tenemos días malos... ...pero yo creo que llegar hasta insultar... ...no, no merece la pena... ...las salidas con los amigos o amigas... ¿eh? continuas. ¿eh? el estar... ...me voy con los amigos de copa... ...mañana te veo, cariño... ...o me voy a jugar al tenis con ellos... ...o me voy a jugar al fútbol... ...o ellas me voy de compra, me voy de compra... ...si lo hace, algunas veces se pueden hacer, claro... ...pero si lo hace ya muy repetido... ...evidentemente a la otra persona no le va a hacer gracia, es lógico... ...las comparaciones... ...eso sí que es un grandísimo error... ...porque como mi ex era esto... ...tú no lo eres, a mí a él le gustaba esto y a ti no te gusta... ...y bueno, tú siempre tienes que decir... ...tu ex es, es tu ex y yo soy yo... ...y yo no tengo nada que ver ni con tu ex... ...gracias a Dios, ni él conmigo... Y ...es más, ni, ni yo lo conozco a él o a ella... ...ni ella me conoce a mí... ...o sea que estamos mezclando el pasado con el presente... ...eso nunca funciona... ...y luego el mal uso del móvil y de las redes sociales... Eh, ...bueno, esto ya lo hablo en el libro nuevo pero... ...por encima puedo decir que hay que evitar el mal uso de las redes sociales... y ...los móviles, que es lo típico... ...me pongo a darle el me gusta a fotos de todo el mundo... ...me pongo incluso a comentar tonterías... ...en fin, cosas que le pueden molestar a tu pareja... ...como alguna gente, que me han, algunas amigas me han comentado que el novio... ...se pone a darle fotos, o sea, se, perdón, se pone a darle me gusta a fotos... ...de mujeres así con poca ropa... ...incluso a ponerle los iconos... ...las caritas con corazones... ...fíjate tú qué gracia te puede hacer... ...ver que tu novio o tu marido... ...o tu novia o tu mujer... ...se pone a... ...claramente a tontear... ...por la red social... ...y también por el whatsapp ¿eh? ...entonces eso hay que evitarlo... ...ahora vamos al capítulo 9... ...que es lo que sí hay que hacer con la pareja... ...ya vamos a terminar, ya estamos acabando... ...¿qué es lo que hay que hacer? ...cosas nuevas y diferentes... ...lógicamente... ¿Qué hay que hacer? Pues este fin de semana estamos en, aquí en Isla Cristina. Pues mira, el que viene me apetece que vayamos a Yamonte a comer. Pues vámonos a Yamonte. Al siguiente, pues ahora me apetece, me apetece ahora que vayamos, ¿por qué no nos vamos a Portugal y echamos el día en Portugal? Pues venga, pero imaginaos si estáis todo el fin de semana o todos los fines de semana metidos en casa viendo películas. El primero muy bonito, el segundo bueno. Si pasa los días de invierno cuando llueve y estamos amargados. Cuando llueve dos fines de semana seguidos, estamos locos por salir a la calle. Imaginaos si estáis siempre haciendo lo mismo. Eso, eso es lo peor. Eh, hay que escuchar a tu pareja, siempre. Hay que escucharla más que hablar, que eso es un gran problema que tiene todo el mundo. Que no escucha a su pareja. Es decir, te está contando algo. Cariño, pues mira, hoy he ido, cariño, hoy he ido a, a la tienda y me he comprado este vestido nuevo. Y él, sí, sí, sí, vale, vale, venga, sí, sí, muy bien, muy bien, de acuerdo. Pero no te estás echando cuenta. Y al revés. Le cuentas tú a lo mejor. Pues mira, cariño, estoy pensando en comprarme unos zapatos nuevos para pa jugar fútbol y eso. Lo he visto más barato. Vale, vale, sí, lo que tú digas, cariño. ¿Sabe? Es como. No me importa. A ver, yo entiendo que no, no nos gustan las mismas cosas. Pero bueno, yo qué sé. Un poquito de. ¿Vale? De hacer que nos interesa, por lo menos. Hay que apoyar a tu pareja siempre. Siempre. En todo. Cuando está bien. Y sobre todo cuando está mal. Cuando tiene algún problema, por ejemplo, le han despedido del trabajo y está el pobre hundido, o ella, o está hundida, pues venga, cariño, no pasa nada, vamos a dar un paseo, venga, que te invito a comer. Venga, vamos a echarnos ahí un, una comidita, una cervecita, vámonos a comer ahí a, a, aquí al faro, que se come muy bien en la punta de, del caimán y se come aquí estúpidamente, vemos el atardecer, venga, todo muy bonito, por ejemplo. Hay que confiar en tu pareja, tú no puedes estar, mmm, cariño, me voy a voy a jugar con unas amigas a, yo que sé, como estoy diciendo del tenis voy a jugar al tenis con unas amigas y ya no puedes empezar ¿con unas amigas? ¿qué amigas? ¿quiénes son esas? ¿de qué las conoces? ¿quiénes son? a ver, hay que darle un poquito de margen, ¿no? que no todo el mundo que ya porque te engañaron antes, no quiere decir que te vayan a engañar ahora, evidentemente si luego ves cosas que no te gustan, está claro ¿no? respetar a tu pareja importantísimo, lo que he dicho nada de tontear esas cosas entender a tu pareja ...hay que entenderla cuando a lo mejor algo le gusta... ...o algo no le gusta, no hay que ser tan radical... ...y luchar por él o ella y cuidarla siempre... ...es decir, la relación todos los días... ...y mira que lo digo veces, señores... ...la relación todos los días hay que alimentarla... ...nada de empiezo con muchas ganas... ...y como ya estamos juntos, llevamos dos años... ...y sé que estaba conmigo y me quiere... ...no hace falta que haga nada más, no... ...todos los días hay que estar, no voy a decir como el primer día... ...pero siempre hay que estar con la pareja, muy pendiente... Y nada, pues ya para terminar, pues decir que el libro lo podéis encontrar en cualquier librería de España, en la página web de Amazon, poniendo mi nombre, Juan Bustamante López, en la página web del Corte Inglés, también, está en, en tanto en digital como en papel, y en la página de la Casa del Libro, también, la página web de la Casa del Libro. Y nada, me podéis seguir, pues tanto en Facebook como en Twitter, ...y los vídeos, pues todas mis entrevistas... ...que he tenido, como he comentado, muchas apariciones... ...pues las podéis ver en mi canal de YouTube... ...y nada, pues eh, es lo que os puedo decir... ...y por mi parte, si tenéis alguna pregunta... ...que hacerme, me pues, podéis preguntar lo que queráis. No es que rima, ¿eh? Nada, ninguna pregunta, no tenéis ninguna duda de pareja, seguro. Bueno, ¿Cómo bueno. Alguien tan joven sí. de ¿Que ¿Cómo alguien tan joven tiene tantas experiencias de pareja? cómo alguien tan joven tiene tantas experiencias de pareja? buena pregunta... ...pues mira, la verdad... Eh, tengo tanta experiencia porque... ...no quiere decir que haya estado con tantas... ...como mucha gente creerá, que dirá... ...bueno, ¿cómo es posible que este hombre con 38 años... ...haya escrito tres libros ya sobre el tema?... Eh, bueno, la verdad, es un buen razonamiento... ...pues mira, yo no he tenido muchas parejas... ...he tenido tres parejas... ...y he durado, la primera fueron siete años... ...que es el primer libro que escribí de la ruptura... ...la segunda eh, duró dos años... ...y la tercera ha sido casi un año... ...he conocido a gente, he conocido a mucha gente... ...tanto hombres como mujeres, mujeres también, pero ojo... ...conocer no quiere decir que me haya liado con ella... ...que me haya costado y que haya tenido algo... ...conocer es que he empezado a hablar con esa persona... ...nos hemos ido conociendo, he visto que no había... ...lo que he comentado antes, compatibilidad... ...y al final, pues no ha pasado nada, ni hemos llegado a nada... ...entonces, eh, contestando lo que me has preguntado, pues... Por eso tengo, digamos, todos los libros y todas las experiencias, porque he conocido mucha gente, he aprendido de todas esas experiencias y lo he reflejado en los libros. ¿Alguna pregunta más?